Buenas tardes a todos los amigos y fanáticos de la Fórmula 1 de la Española Estamos en esta primera edición de Gran Premio a las 10, eh, GP a las 10 eh, en español Mi nombre es Esteban Nieto, eh, voy a estar acompañándolos, para mí es un honor estar acá con ustedes hablando de la Fórmula 1 de este deporte que tanto nos gusta y vamos a, dar, a comenzar, ¿no? vamos a dar de bandera verde a este primer análisis que tenemos en este día de hoy. Vamos a hablar de, de lo que es la, esta primera temporada de Fórmula 1, estas cinco primeras carreras eh, que tuvimos ya disputadas en el calendario 2021 y también haciendo foco en lo que es eh, la actuación de Mercedes y la actuación de la Red Bull, que es el líder del mundial de constructores, ¿no? después del de Gran Premio de Mónaco, ¿no? que también se fue, eh, con Max Verstappen, ¿no? que ganó de punta a punta eh, este Gran Premio de Mónaco, un Gran Premio que también al principio le, le resultaba bastante incómodo, tuvo eh, en sus primeros años un toque bastante fuerte por el cual fue muy criticado, pero bueno, eh, tuvo su revancha eh, este fin de semana que, que pasó y ganó de una forma eh, incontestable, realmente la, la victoria de Max Verstappen fue muy importante y también para sus aspiraciones, ¿no? Eh, en su búsqueda de, de lograr el Mundial de Pilotos de, de hecho se va de Mónaco siendo por primera vez en su carrera el líder de, de lo que es el Mundial de, de Pilotos, pero bueno para hablar un poco sobre este cambio ¿no? de, de situación en el Mundial de Fórmula 1 donde venimos de muchos años de dominio de Mercedes eh, incluso desde la época, desde 2014 cuando fue el inicio de la era híbrida con los nuevos motores y desde ese momento que que viene liderando en Monedas Constructores hasta justamente esta última carrera que pasó en Mónaco. Eh, ¿Por qué se da esta situación de, de que haya dos fuerzas peleando por, un, por el título de Fórmula 1? Que es lo que viene, se viene viendo ¿no? a, a lo largo de, de este año, que es una situación inédita por lo que se debía en los años anteriores. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, uno de los, eh, de la, de los causantes quizás uno de los más importantes, es el cambio reglamentario que se implementó para, para este año, eh, con el cambio de, de lo que es el, el fondo plano de, de la parte trasera de los autos, que es el cambio técnico importante que tuvo la Fórmula 1 para esta temporada, un cambio que fue resistido tanto por Mercedes como por Racing Point, que bueno, era casi el equipo B de Mercedes, que bueno, fue apoyado por todos los demás equipos de una manera eh, para que para aumentar la competitividad y bueno para que Mercedes pueda ¿no? eh, terminar ese dominio fue una, una situación que a la que se llegó porque eh, había una idea ¿no? de disminuir un poco la carga aerodinámica de los autos en la parte trasera para tratar de que no, no haya rotura de neumáticos fue más que nada un pedido de Pirelli para evitar ¿no? posibles roturas de neumáticos en carrera eh, debido a la fuerte cara que, que, que provocaba todo este diseño anterior que tenía reglamentariamente eh, los autos de Fórmula 1 hasta la temporada pasada. ¿Qué ocurrió con esto entonces? Llegamos a hacer la pretemporada este año, eh, una pretemporada muy corta, a mediados de marzo, eh, en Bahrein, donde obviamente eh, se dio la lógica, ¿no? Eh, Mercedes tuvo que cambiar eh, toda la pretemporada, toda su sesión trasera, que era su fuerte, y llegó a Bahrein eh, bastante crudo. En eh, los primeros tres días fue el, el equipo que menos vueltas dio, con 304, eh, unas 120 vueltas menos que equipos como Alfa Romeo que realmente llegaron muy bien a lo que es la, la pretemporada. Y también se dio a tanto a Hamilton como a Botas eh, con bastantes problemas para, para readaptarse al comportamiento del auto. Eh, todo lo contrario. A lo, que se pudo de ver, a lo que se pudo ver con Red Bull que, que realmente ya en los primeros tres días de, de entrenamiento de pretemporada eh, arrancó muy buena forma eh, y bueno todo esta, este dominio que mostró en los primeros tres días de prueba también se vio eh, también en la primera carrera de Varey hay que recordar que el Gran Premio de Australia fue pospuesto hasta noviembre y por primera vez en varios años Bahrein fue la apertura en el Mundial de Fórmula 1 para este año bueno, yendo un poco a lo que fue ya este calendario de Fórmula 1, que bueno, como decíamos recién comenzó en Bahrein ¿qué se puede comentar? primero, este dominio de, de Red Bull que, que se ha visto en la pretemporada también se vio en lo que fue la primera carrera eh, lo que fueron los entrenamientos libres y también la clasificación. Pero en carrera Mercedes eh, volvió a, a mostrarse, aprovechó un poco lo que es la estrategia de, de boxes, eh, emplear una buena forma de, de estrategia de carrera y eh, bueno, sal, eh, pudo llegar a las últimas vueltas en ese primer gran premio por delante de Max Verstappen, que tenía un auto superior, eh, pero realmente con la viveza de Lewis Hamilton pudo, pudo aprovechar el primer puesto pudo aprovechar también una, un pequeño error que tuvo Max eh, que trató de pasar, que lo pasó efectivamente en un lugar prohibido en, la, en el circuito y eso llevó a que fuera penalizado eh, el Verstappen le tuvo que volar la, la primera posición a, a Hamilton y de esta manera en un golpe de escena Mercedes se, ganó, se llevó el primer, el primer gran premio de Bahrein, pero eh, sabiendo que tiene un auto inferior todavía que solamente pudo ganar gracias a la astucia y a la buena estrategia de boxes pero bueno, eso fue en la primera carrera y después en el segundo gran premio de, de Mille Romagna en Italia, en el circuito de Imola se dio una situación bastante parecida donde todavía Verstappen tenía un buen dominio de, del auto pero bueno, eh, Hamilton todavía y Mercedes todavía no estaban en, en, un, en una situación de poderío todavía, e incluso eh, Hamilton tuvo un error en, en, un, en una curva cuando todavía tenían los neumáticos eh, fríos después de que de de, de las pistas húmedas porque había llovido, y se fue afuera y bueno, pudo sacar el auto eh, gracias a que pudo hacer marcha atrás, eh, y pudo arrebotarle segundo puesto a Landon Norris eh, justo antes de a tres vueltas del final y pudo llegar segundo, pero bueno, dando la sensación todavía de que no estaba todavía Mercedes en una posición eh, de poderío eh, que todavía no terminaba de dominar el auto como, como lo hacía en los años anteriores y bueno, como le he demostrado, en eh, pretemporada y en la primera fecha todavía no, no estaba en un nivel eh, que uno espera de lo que es Mercedes de acuerdo a lo que uno vio en los últimos años. Sin embargo, después, en la tercera fecha, que fue Portugal, eso, ahí, esa situación fue cambiando. Tanto en lo que fue Portugal como fue España, Mercedes, ahí sí, pudo sacar provecho de un muy buen trabajo con el auto. Eh, recién en la segunda, en la, en la cuarta fecha, que fue España, eh, Verstappen pudo, pudo hacer un poco de frente, estuvo libre, unas cuantas vueltas, eh, superando a, a Hamilton en la alargada. Eh, de hecho, en Portugal eh, prácticamente estuvo luchando con, con Botas y recién pudo ser segundo, con mucha diferencia de Hamilton. Pero en, en España pudo ser un poco más de fuerza, pero bueno, otra vez Mercedes con una muy buena estrategia en boxes, que fue llamado eh, unas pocas vueltas antes eh, para de superarlo y realmente lo superó con una muy buena distancia a unas 5 o 6 vueltas del final, eh, demostraron otra vez que Mercedes estaba en la pelea, y daba esa sensación de decir, bueno, el campeonato estaba acá, eh, Mercedes eh, ya logró el auto que quería, y a partir de ahora va a ser un campeonato como los años anteriores, donde Mercedes va a tener un buen desempeño, donde va a ser eh, la fuerza más importante de la Fórmula 1, y Red Bull se iba a quedar por ahí con con el consuelo de haber tenido muy, buena, muy buenas carreras al principio, pero bueno, siempre siendo la segunda fuerza como viene siendo en los últimos años. Pero bueno, llegamos al Gran Premio de Mónaco, una pista muy diferente a lo que uno está acostumbrado a la Fórmula 1, una pista con muy, muy baja carga, y realmente Red Bull fue el que le supo sacar mejor provecho, junto con Ferrari, eh, que bueno, apareció de vuelta en los primeros planos después de mucho tiempo, y, y bueno, Red Bull eh, fue el que su, se pudo adaptar mejor a este circuito en, con pocos sectores eh, de alta velocidad con muchas curvas y realmente Verstappen tuvo una victoria eh, perfecta de punta a punta y con Mercedes que por un lado no, nunca pudo encontrar en la vuelta de los neumáticos de Lewis Hamilton y también eh, Bottas tuvo ese problema en, en los boxes donde tuvo ese, eh, ese inconveniente con la, con la tuerca que se falció y no lo pudieron sacar y todavía la tuerca debe estar ahí en Blacklight tratando de evitar que la saquen en la rueda. Pero, en fin de cuentas, eh, se demostró eh, en este Gran Premio de Mónaco que Red Bull todavía está para pelear eh, cabeza a cabeza con Mercedes. Y resta ver qué es lo que va a pasar. Eh, eh, parece ser, eh, por lo que se ve, es que el equipo que tenga menos errores eh, en todo este año puede ser eh, que tenga mayores posibilidades tanto Hamilton como Verstappen por un lado, el piloto que tenga menos errores y también, ¿qué es lo que pueden aportar tanto Valtteri Bottas como piloto número 2 de Mercedes teniendo en cuenta también que ha tenido este último problema en Mónaco después eh, aquel otro problema en el Miro de Romaña, donde tuvo ese toque con Russell donde quedó fuera de carrera hay que ver también cómo lleva esa motivación de ser un piloto número de Mercedes, en un año que parece ser el último que va a ser como piloto número 2 de la escudería. Y por otro lado, en Red Bull, qué es lo que va a pasar con Sergio Pérez, que, que en estas primeras carreras estuvo un poco lejos de lo que se espera del mexicano, que quizás tuvo algunos destellos de buen trabajo en ritmo de carrera, pero que todavía está debiendo una buena clasificación que le permite aprovechar ese ritmo de carrera que realmente es ahí marca la diferencia en el mexicano. Así que bueno, las cartas están echadas. Hay que ver qué es lo que va a pasar en Bakú en el próximo, en el fin de semana con la Fórmula 1, y ver para qué está Mercedes y ver para qué está Red Bull. Muchas gracias por todo, por escucharnos. Bueno, y nos vemos en otra próxima edición de GPA 10. Muchas gracias. Buenas tardes.